Eh, veamos los efectos de la calidad docente en la calidad de la educación. Entonces, cuando tenemos un solo medidor de la calidad, que es que las pruebas PISA, Colombia está, eh, en comparación con el resto de América Latina, está muy bajo a nivel mundial y más o menos equivalente a Costa Rica en los puntajes y un poquitico por encima de Perú eh, y de México en algunas de, de las cuatro pruebas de PISA de tal manera que no es tan relevante la comparación con la región, sino en la comparación con el mundo. La comparación con el mundo es, digamos, somos, tenemos el puesto 59 de 60 y pico países, ¿no? Pero, pero más que eso, eh, lo importante es que las pruebas están, están configuradas en seis niveles, y el, eh, que van de, digamos, de uno a 6 y la mayor parte de los puntajes colombianos están en el 0 a 1. Así que no estamos en nada, que estamos muy mal en todos los componentes de matemáticas, ciencias, lenguaje ¿sí? Y solamente el 1% de la muestra está como en el nivel 4 o el 5 es, entonces, si, si vemos, no solo lo que usted dice, no solo comparado con, con América, sino comparado a nivel mundial estamos mal ¿Qué hacer para mejorar, para poder subir un poco más en escala escalafón? Al menos son los puestos y no estar tan relevados en la parte de abajo no, el libro. No, pues, o sea, la, la respuesta es muy, muy compleja porque depende de dos cosas muy importantes. Una, que, que Colombia como nación empiece a darle una gran importancia económica y ocupacional a la profesión docente, para que empiece a traer a la profesión docente a jóvenes muy calificados que en este momento no les interesa la profesión docente porque es de muy, de muy baja calificación y de muy bajas remuneraciones. Segundo, habría que cambiar por completo el Estatuto Docente para tener sistemas distintos de promoción, de acceso a promoción y de formación en el trabajo. El 1278 el, el 12, realmente lo que hizo fue echar para atrás las posibilidades de que los jóvenes interesados en la docencia se interesen en la docencia, porque ponen una cantidad de frenos muy importantes para la promoción. Por ejemplo, Hoy día el 70% de los docentes del 268 están todos aglomerados en los niveles más bajos del, del escalafón, porque para poder pasar ahora de un nivel a otro se necesitan maestrías. Y las maestrías, pues son, la mayoría son privadas o son de, de, de alto costo, en fin. Y en tercer lugar, eh, que es el, el tema del, del libro, se necesitaría pensar de manera distinta las maneras por las cuales se forman a los docentes en Colombia pero esa es, digamos, parte digamos, de, la, de la propuesta que tenemos nosotros en el libro. Porque con el tipo de formación actual, donde un docente de física, de química, de matemáticas o de filosofía no es ni físico, ni químico, ni, ni filósofo, sino que tiene una untadita, como licenciados, una untadita, y el resto del tiempo, y, y esa formación disciplinaria no es sino el 35 o 50% máximo de las, del total de, las, de los créditos de formación. Pero cualquier quiere decirte que el otro 50% pues es para otras cosas, que es lo pedagógico, lo didáctico, etcétera, etcétera, pero eso genera un problema muy complicado y es que salen personas posiblemente con mucha motivación de enseñar y no tienen un dominio del qué. Saben mucho cómo, pero no tienen el qué. Y, y en el mundo contemporáneo, pues el, el, el conocimiento no está congelado en, en manuales, sino que el conocimiento está cambiando continuamente entonces un profesor que de matemáticas o de física o de química o de biología debe ser un experto en su área, un experto en su área, un alto especialista en el área porque si no lo que enseña es lo viejo, lo atrasado, lo obsoleto, lo que ya no es ¿sí? y ese es uno de los grandes problemas, digamos, de nuestros licenciados que no son ni profesionales en su campo, ni tienen las capacidades para poderse digamos actualizar en esos rápidos cambios en el conocimiento entonces lo que enseñan es una cosa absolutamente digamos es una parodia de los conocimientos por eso que nuestros jóvenes no tienen la menor idea de lo que es las ciencias nuestros jóvenes no tienen la menor idea de lo que es la filosofía digamos de lo que es la importancia de la formación filosófica en la formación del ciudadano eh, sus conocimientos de la ciudadanía son absolutamente simplistas eh, no, no tienen capacidad de comprensión de lectura compleja de, de lectura crítica y sus competencias comunicativas escritas son, son, son mínimas no saben escribir y con ese conjunto de carencias y de fallas pues evidentemente el resultado es que nuestros egresados están saliendo con muy bajos niveles intelectuales ¿sí? lo cual significa que para todos aquellos jóvenes que salen así lo que les espera es un mundo laboral supremamente duro y competitivo muy competitivo donde lo primero que se hace en una entrevista de selección para un trabajo es qué tanto sabe usted hablar, ¿Sí? no su título, no su diploma, sino qué tanto sabe usted hablar, qué tanto sabe usted de, digamos, competencias comunicativas, qué tanto sabe usted de trabajar en equipo, cuál es su nivel de inglés y cosas que nuestros jóvenes, la mayoría de sus jóvenes, sobre todo de niveles bajos, no tienen la menor formación y por tanto no son competitivos. Y desde ese punto de vista, pues el mercado de trabajo lo que hace es castigar estas carencias de formación y premiar a los jóvenes de colegios privados de élite que se han recibido muy buena educación. Entonces esa situación es absolutamente, digamos, en contra de la democracia, en contra de la igualdad social de oportunidades, y es un esquema muy poderoso de, digamos, de reproducción de las desigualdades sociales. Porque si usted le pide a un muchacho del Chocó, que su educación está similar a la del Chico, eso, eso del país, eso en ese sería un gran logro, un gran, gran meta de educación democrática. Pero eso no sucede. Lo del Chocó no tiene nada que ver con el Chico, ni en matemáticas, que supuestamente son objetivos, ni siquiera eso, ni siquiera en razonamiento matemático. Y por tanto, los chicos del Chocó, pues, evidentemente, nunca van a tener las oportunidades de los chicos del Chicó. Y, y esto genera toda esta sociedad que hoy día sabemos que Colombia es la segunda ciudad, eh, sociedad de América Latina después de Haití con mayores brechas de desigualdad. ¿no? Tenemos una clase muy rica, muy poderosa, que controla todo el país, controla los medios de comunicación y el resto de la población está absolutamente... Pues dominada, dominada, porque el discurso, el discurso es dominante y el discurso hace que la gente siga votando por los mismos sin tener capacidades analíticas, críticas ni propositivas frente a las decisiones políticas de un país. Por eso es que yo veo con pesimismo el futuro del país, porque no veo que estos gobiernos se hayan comprometido fuertemente con la educación. Miren nomás estos gobiernos el tipo de ministros y ministras de educación que han puesto. Es que sin liderazgo no es posible generar nuevas maneras de pensar y nuevas maneras de posicionar la educación en Colombia hacia alto nivel de calidad. Pero no solamente calidad, sino calidad con igualdad social. Porque si no tenemos igualdad social, pues seguimos siendo una sociedad tal vez con una élite científica maravillosa si sí la hay, pero el resto de la población es absolutamente, no lee uh -huh. no entiende lo que le dicen no conoce nada no, no, no, no tiene conocimientos de, de, de ningún idioma, no tiene ninguna perspectiva globaliza, globalizante ni, ni, ni internacional, entonces viven viviendo en una sociedad del, del conocimiento y una sociedad globalizada, donde los que siempre se quedan abajo en la estructura ocupacional son ellos, son los que no pueden competir uh -huh. sí.